¿Qué intentan decirte tus manos?. Los ojos serán el espejo del alma pero tus manos pueden prevenir muchas de las enfermedades más comunes y es que, a diario, tus propias manos te están enviando señales para que reconozcas y prevengas algunas enfermedades. ¿Qué intentan decirte tus manos?. 1- Manos secas. La deshidratación es la causa principal para tener las manos secas, pero también se puede deber a una deficiencia de estrógeno. Para evitarlo tienes que beber suficiente agua y usar cremas humectantes para las manos. Dos palmas rojas. 04. El enrojecimiento se encuentra en los bordes exteriores de la palma y también puede producirse por un cambio en el equilibrio hormonal. 3- Pérdida de sensibilidad. ¿Alguna vez te has despertado con algunos de tus miembros totalmente dormidos? Normalmente si debe a que has presionado. Mientras duermes, el nervio sensorial, y la extremidad se y el hormigueo que sientes después es el tiempo que el nervio necesita para volver a ponerse a trabajar. En ocasiones esta sensación de hormigueo puede ser síntoma de otras enfermedades como la osteocondrosis cervical, el síndrome del túnel carpiano, la trombosis venosa, anemia o incluso diabetes. Cuatro manos sudadas. No solo estás nervioso, puede que sufras de estrés o hipertiroidismo. En este último caso hay formas de tratarlo. Intenta limitar el consumo de alcohol. 5- Temblores en las manos. Tener unas manos temblorosas no es solo a causa de la enfermedad de Parkinson. Pero si el temblor te preocupa, lo mejor es acudir a un médico. Mientras tanto, controla el consumo de café y alcohol, puede que sean el origen de los temblores. 6 uñas débiles. La deficiencia de zinc es una de las causas principales para que tus uñas sean débiles y esta vitamina es realmente importante para tu salud. Facilita la cicatrización de heridas, división celular y fortalece el sistema inmunológico. ¿Cómo tiene las manos? ¿Alguna vez les habías prestado la atención que se merecen? Compártelo con todos tus amigos para que sepan lo que sus manos están tratando de decirles.